Prueba lisina hierro o LIA, es un medio de cultivo utilizado para diferenciar microorganismos basado en la descarboxilación, desaminación de la lisina y en la producción de ácido sulfídrico. La presencia de las tres características o al menos dos de ellas permitirán llegar a la identificación de un posible género, especialmente Salmonella, de gran importancia clínica al ser agente causal de intoxicaciones alimentarias. Si la descarboxilación de la lisina es positiva, la superficie y fondo del tubo son alcalinos, presentan pico violeta y fondo violeta. El resultado es negativo si la superficie es alcalina y fondo ácido, presentando el pico violeta y el fondo amarillo. La desaminación de la lisina presenta un resultado positivo si la superficie es rojiza y la profundidad ácida. Cuando hay producción de sulfuro de hidrógeno, se observa un ennegrecimiento del medio de cultivo. Para Escherichia coli, se observa que dentro de estas tres características solo presenta la descarboxilación de la lisina al presentar un color púrpura. Prueba bioquímica citrato con agar Simon citrato es una prueba que utiliza un medio de cultivo para la diferenciación de enterobacterias con base en la capacidad de usar el citrato como única fuente de carbono y energía. Para interpretar los resultados, se observa el viraje del color del medio. Los microorganismos que son capaces de usar el citrato producen un intenso color azul en la superficie o todo el medio. Su resultado es negativo cuando hay ausencia de crecimiento o permanece el color verde inicial del medio de cultivo. Escherichia coli es negativa para esta prueba, esta especie no es capaz de utilizar el citrato como única fuente de carbono. Entre las especies positivas se encuentra Clexiela pneumoniae, agente causal de la neumonía bacteriana. Prueba MRBP o rojo de metilo bogus Proskauer. la prueba se realiza en un medio de cultivo líquido que tiene por objetivo ayudar en la descripción del tipo de metabolismo del microorganismo la cual ha sido aplicada a la identificación de bacterias pertenecientes a la familia Enterobacteriaceae. especialmente es útil para diferenciar cepas de escherichia coli, clexiela y enterobacter las cuales pueden ser agentes causales de intoxicaciones alimentarias y disenterías. Esta prueba se realiza para determinar la capacidad de un microorganismo de fermentar la glucosa con producción de ácido por la vía mixta o con producción de un producto final neutro, acetoína, por la vía butanodiólica. Para revelar la prueba de Bogues-Proskauer finalizada su incubación, se debe transferir 1 ml de caldo inoculado a otro tubo de ensayo. Adicionar 0,6 ml de alfa-naftol al 5% y 0,2 ml de KOH al 40%. Agitar al medio y esperar de 1 a 15 minutos. La prueba es positiva si desarrolla un color rojo en pocos minutos luego de su agitación, debido a la presencia de la cetoína como producto de la fermentación de la glucosa y negativa si hay ausencia de este color. Para Escherichia coli, esta prueba es negativa, no hay presencia de color rojo. Para la prueba de rojo de metilo se debe añadir unas gotas de una solución de rojo de metilo al 0,04%. La prueba es positiva si el tubo presenta color rojo ante la presencia de ácidos producto de la fermentación de la glucosa y negativa si el color se mantiene amarillo. Para Escherichia coli esta prueba es positiva si hay presencia de color rojo en el tubo de ensayo.